el encargado de Inéspre aquí en San Francisco de Macorís, Jairo Joaquín. Saludos hermano, bienvenido a Contacto Diario. mi hermano, a ti a todos eh, a ti los televidentes de este tan visto programa aquí de la región nordeste y del país también. Gracias, gracias Jairo por atender este llamado que les hemos hecho para nosotros por poder interactuar y conversar eh, con usted. Cuéntanos Jairo, eh, sobre las, precisamente sobre las acciones que tiene previsto el INESPRE llevar a cabo para mitigar de alguna manera esta salsa de los precios que se han registrado en los últimos días en la República Dominicana. Cuéntanos. Sí, mira hermano, el día de hoy tenemos un operativo de bodegas cobles ...tanto aquí en San Francisco de Macorís... ...como en los municipios... tenemos bodegas en Arenoso... ...Villarriba, Castillo, Pimentel... Hostos ...y todo el casco urbano de San Francisco de Macorís... ...Citervalle, Los Pibros, Cuatro Vientos... Ribera del Jaya... ...actualmente esto aquí tiene la herencia de, de... agricultura... ...y que también tenemos una bodega para esta zona... Entonces, ...estamos designando ...15 bodegas en toda la zona... ...de San Francisco de Macorís... ...llevando comida de calidad y a buen precio a toda la población ese programa que lo estamos implementando que se está implementando eh, se está haciendo cada 15 días hasta tanto ya se abran las oficinas administrativas de INES que están en proceso de, de reestructuración estamos reestructurando todo esto... está al y estamos estimando lo que me dice el ingeniero que está trabajando a la hora que de tres a cuatro semanas ya está listo para la inauguración y tan pronto se inaugure ya se habrán mercados fijos eh, dos a la semana aquí en la gerencia de dinero. Okay. Jairo, eh, ¿cuáles son los productos que, in, que incluyen, que están dentro de lo que se estarán vendiendo en esas bodegas móviles que usted acaba de señalar que se ponen en acción? Bueno, aquí hay arroz, aquí hay huevo, aquí hay jaboneta, hay queso, hay talame, veo sopita, arroz de muy buena calidad, hay casabe. Eh, hay una serie de, de, de productos que hay también eh, eh, plátano lo que no lo que no llegó hoy fue pollo pero hasta pollo por lo general viene en las bodegas móviles jairo y tienen ustedes venden tienen ahí productos como ají cebolla ajo también o no ajo cebolla claro ajo cebolla también están incluidos okay. ¿Qué, ¿qué, qué tiempo jairo tiene, tienen previsto? O sea, estarán esos operativos se estarán haciendo de manera eh, okay. Eh, ¿De manera constante o son operativos momentáneos? No, ese, ese operativo, como te decía al inicio, lo estamos haciendo y hasta tanto se nos haga, se nos abra, la, ya termine de reparar lo que eran las instalaciones de la gerencia de Inencia aquí. La estamos haciendo cada dos semanas, cada 15 días, viene un operativo de Gobernar Móvil, pero ya, tan pronto ya la gerencia se reinaugure vamos a tener los puestos fijos, de venta populares de mercado a productores dos veces a la semana miércoles y sábado okay. bien pues finalmente Jairo vamos a reiterar a repetir los donde estarán las bodegas móviles los y puntos. los días eh, en, en, lo, en, lo, en los días venideros bueno hoy no hoy hoy porque es una programación que se hace ya con participación y coordinación con la junta de Vecinos hoy estamos en Vista del Valle Espino la primera y segunda etapa cuatro vientos Rivera del Jaya eh, Barrio Azul, Sector Santa Ana Gerencia de Inespre y Los Bieles. así como también estamos en Villa arriba Arenoso Castillo, Hostos y Pimentel Muy bien, nosotros decíamos Jairo en días anteriores, eh, fuera interesante que usted, pues, nos, que nosotros con mucho gusto y como un deber como medio y preocupado por la situación de mucha gente, que ahora con, esos, con esas bodegas móviles, con esas acciones de Inespre, pues entendemos que podría ¿verdad? mitigar eh, esas salsas eh, que han sido objeto los productos de la canasta familiar en los últimos días, pues nosotros decíamos en el programa que nos poníamos a la disposición, que nos envía esa eso, eso pues dónde van a pasar esas bodegas móviles, dónde se estarán llevando a cabo diariamente, si no las envía nosotros con mucho gusto eh, estaríamos diciéndolo aquí por el programa. Eh, como una manera también de aportar eh, de manera, entiendo, muy significativa para que la gente esté pendiente de dónde van a estar las bodegas móviles funcionando diariamente. Así que nosotros nos ponemos a la disposición para que nos las envíen porque es una manera, entiendo, de que la gente pueda tener acceso y saber dónde estarán las bodegas móviles. Así que nosotros... Oye, muchas darle... gracias. Sí. Muchas gracias, hermano. Y contamos gracias por el la disposición Vamos a tratar de darle seguimiento por la por tu medio y también cuando haya, tendremos que ir personal, ya cuando vayamos a abrir el mercado, eh, si podemos ir allá, vamos a ir a tu medio y, y para que la información se entere de esa y todas las actividades que va a tener en Efre, ya en San Francisco de Macorís y toda la provincia de Juárez. Reiterar lo que decíamos tanto en Manuel como nosotros, ayer y antes de ayer, es una acción que la hacemos nosotros como un compromiso, como medio, como comunicador, que somos y entendemos que debemos también adherirnos a la preocupación de la ciudadanía, que esto es un asunto que no es eh, el país, es el mundo entero, producto de la situación que hemos estado viviendo por la pandemia. Lo hacemos como una acción, verdad, solidaria ante, ante el pueblo, sin ningún tipo de compromisos, porque es interesante aclarar eso, porque ahorita dicen, eh, ya tienen una publicidad, tienes o no, señores. Lo hacemos con el ánimo de colaborar y solidarizarnos con el pueblo que somos parte de él. Gracias, hermano, por estar con nosotros. A usted también, siempre la orden. Uh -huh. Un abrazo. Igual, Jairo Joaquín, encargado de Inespre, pues estuvo con nosotros hoy aquí en contacto, dijeron que vía telefónica ya en su momento pues estaremos compartiendo aquí otros temas relacionados a esta importante institución que funciona aquí en San Francisco de Macri. ¿O que volvió a funcionar? Que volvió a funcionar, Vamos estas acciones... Me duro, que crean que el, el impacto. El, el no sí. solo aquí en San Francisco, a nivel es nacional, nacional esa institución no hacía nada, eso era eso estaba en el olvido. Incluso yo creía que a Minader iba hasta a disolver eso. Cuando le dieron eso sí, a sí. la gente dijo, ah, no, es... Eso se lo dan a la gente para que no haga nada, y vino oro, dan la revivió, y, así es. y de qué manera, bueno. De manera que vamos a darle seguimiento porque entendemos que es una manera de aportar y de mitigar de alguna manera los precios, la salsa de los precios que se han registrado en los últimos días en la República Dominicana. Vamos a la pausa y regreso venimos con los comentarios. De